Bueno, otra vez, muchas gracias. Buenos días y es muy grato poder contar con ustedes el día de hoy. Primero muchas que gracias. nada, regálanos tu nombre y la asociación que representas. Eh, Marina Cardoso Alemán y estoy con la asociación de Angelman, de síndrome de Angelman en México. Ok. ¿Hace cuánto tiempo se constituyó tu organización? Eh, debe tener como unos entre 5 y 6 años, no está Ajá. asociada como tal, no es una AC, eh, pero somos un grupo de familias que estamos todos, digamos, brindando la ayuda para todo. Estupendo. Permíteme preguntarte, ¿se llama también, o le dicen también, Ángel eh, Sí, eh, es Ángel El tema es que el señor Harry Angelman en su función inglés, que fue el que hizo por eso se le dice Angelman, pero Ángel es también está bien dicho. Ok. ¿Se debe de decir? Angelman. Pero ustedes se llaman ¿cómo? Ah, nosotros somos eh, la síndrome de Angelman México. Ok, correcto. ¿El universo de pacientes al que ustedes se abocan cuál es? Eh, son todos los niños eh, con diagnóstico, sea clínico o genético, que digan que tengan. Y tenemos varios niños con, por ejemplo, el otro día se unió un, una familia que tenía dudas si su hijo tenía síndrome de Down o no, y bueno, obviamente fue aceptado, finalmente no, y él se salió porque como que no pertenecía, digamos, a la asociación. Pero cualquier persona o cualquier familia que tenga un hijo, un nieto, un sobrino, que tengan síndrome de Down Permíteme preguntar, ¿tienes algún familiar con este padecimiento? Eh, sí, mi hijo Sebastián, eh, él murió a los 8 años, ahora tendría 20. Lo lamento. Muchas gracias. Bueno, primero, uh, otra pregunta por curiosidad. ¿Eres uruguaya o argentina? Argentina. ¿Casada con mexicano? Casada con mexicano y me acabo de hacer mexicana hace dos meses. Muchas, muchas felicidades. <risa> Gracias. Muchas felicidades. Ayer, escuchaba una, ayer escuchaba en un programa la opinión de la comunidad argentina en México. Ajá. Y le decía a mi esposa cuando terminé de ver el programa, no solo vi a los argentinos, también vi a los italianos y a otra nacional, los ingleses. Y todos se expresaban de manera muy positiva acerca de México y la anfitrionía con la que han estado sí, viviendo. Sí, sí, la verdad es que es una maravilla cómo se vive acá. Eso es. Muchas gracias. Lo siento por tu hijo y felicidades gracias. por tu nacionalización. <risa> Regálanos una breve semblanza de lo que hace el grupo de pacientes de ustedes. Lo que hacemos es un apoyo mutuo entre todas las familias. que podrían llegar a necesitar si eh, desde que nacen, realmente hay niños que se diagnostican a los seis meses, a una, una edad muy temprana, y hay niños que se diagnostican a los diez años? ¿no? Entonces, es acompañar a estas familias en este proceso desde que se los diagnostican, qué puede ser mejor para ellos, tienen dificultad para comer, para el tema del pañal, para el tema de la alimentación escolar. Entonces, un poco la idea es que todos los... Eh, papás, digamos, todos los padres nos juntamos y, y ayudamos entre las experiencias que tiene uno y otro como para mejorar la calidad de vida de las familias y del niño, ¿no? Obviamente. ¿Cómo podríamos identificar a un paciente con la enfermedad que ustedes atienden? Eh, calificar o, o, o... identificarlo. O sea, ah, identificarlo. Lo, si lo vemos, ¿qué nos presenta? El niño con el man es, es muy característico. La sonrisa que tienen es, muy, es, es impresionante. pues si, se ve, si ven niños de cualquier parte del mundo, todos tienen la misma fase, la misma cara. Eh, con esa sonrisa permanente, generalmente tienen los dientes separados. Eh, caminan como inestables. Eh, si uno va, a mí me pasó en Argentina, en Buenos Aires, me subí al, al metro y dije, este niño es Angel Man, y sí, acerqueí, la mamá era obvio. O sea, es muy muy característico. Ok. A lo largo de este tiempo en que ustedes han estado trabajando, han, no tengo duda, ejecutado y construido muchos esfuerzos a favor de los pequeños con estos problemas, la gente con estos problemas. ¿Cuál considerarías tú que es el mayor logro de su movimiento hasta este punto? Um, yo diría que es el apoyo en hacia las mamás, bueno, o a los papás, ¿no? Porque hay papás que también muchos de ellos se ocupan de los niños más que las madres, o porque ellas trabajan, o por... Yo creo que fue la contención entre todas. Ok. Hay un dato que te comparto. En México está perfectamente categorizado que de cada 10 familias con un problema de enfermedades raras, solo hay mamá. Uh -huh. No hay papá. El papá ya se fue. ¿En el caso de ustedes sucede algo parecido? Eh, sí, sí también. también se podría decir que sí, hay muchos papás que se fueron. Entiendo. Hay un ejercicio que ustedes hacen de manera constante, sobre todo quienes como tú han vivido esta historia y saben a lo que se va a enfrentar una nueva familia, uh -huh. la que tiene un diagnóstico el día de hoy. Eh, ustedes pueden orientarla en... Razón de lo que pueden hacer o lo que deben esperar acerca de su paciente. ¿Cuál dirías tú que es una tarea que todavía está pendiente para ustedes, pero que es impostergable? ¿Cuál dirías que es? Eh, bueno, una es, eh, si es que se puede, por un, por un tema económico, ¿no? eh, tener sí o sí la, la base genética, o sea, el diagnóstico genético eh, para... Eh, para los papás es muy importante tener un nombre y un apellido, ¿no? No ir por la vida, bueno, mi hijo tiene A, B o C o quizá. Entonces para ellos es, eh, hacemos mucho hincapié en que tengan esta, esta base genética eh, mismo porque a uno le da, bueno, el 100% de saber que sí es síndrome de Engelman y qué pasos a seguir. Y para ellos es muy importante este tema del nombre y apellido y ya saber, bueno, hago el caminito que seguimos todos, ¿no? Neurólogo, este ir a las terapias, eh, si se va a escolarizar, cómo va a caminar. Eh, eso te diría que es indispensable saberlo. Aunque en México es una de las cosas que más problemas tenemos a la hora de, de diagnosticar eh, 100%. Sí, eso que acabas de comentar es una constante en los grupos de pacientes de México. Las bases de datos fidedignas, las que te dan certeza, difícilmente existen. Y ya no te quiero hablar de los enfermos con padecimientos raros en lo general en la República. No hay sí. una base de datos. No se puede contar con una posibilidad que te permita tener un acceso a algo confiable. ¿Ustedes tienen una idea de cuántos pacientes hay en México con este problema? Eh, sí, justamente, eh, bueno, yo estoy estudiando medicina y a mi tierna edad. <risa> Qué por bien. la discapacidad de mi hijo y me estoy dedicando a la investigación y estoy haciendo una investigación justamente a nivel nacional del tema del síndrome de Ingeman, ¿no? En este momento, en base de datos como tal, tenemos 66 familias. Eh, creemos que hay más, hubo varias mamás que no quisieron participar de esto, muchas familias que prefirieron que no, eh, pero creemos que llegamos a los 100... Fácilmente. No es un número enorme, pero es un número ya mucho más acertado del que teníamos hace dos años. Claro, y estoy seguro que ese número solo es una punta de un iceberg porque hay muchos pacientes que, por las razones que tú quieras, de, que van desde el desconocimiento, la negligencia, eh, la, el tipo de religión que tienen, eh, se pierden y no se pueden encontrar. Esto es muy importante. Eh, una pregunta que es con absoluto respeto. ¿Es el único familiar que tuviste con este problema de salud? Sí. sí. Las personas como tú, que han perdido a un paciente y continúan en la lucha, merecen de parte de todos, pero en especial de parte mía, un reconocimiento mayúsculo. Porque, porque bien podrías haber dicho, bueno, esto ya pasó, fue un trago muy amargo, una, una condición muy... Muy, muy poderosamente fuerte y yo ya la acabé. Pero hay gente como tú que continúa. Eh, yo me acuerdo que cuando empecé a hacer lo que hago por los pacientes, pensé en mis hijos hace 26 años. Bueno, si todo lo que estoy haciendo no alcanza para mis hijos, seguro va a alcanzar para otros. Seguro va a alcanzar. Eso es lo que tú estás haciendo. Y la verdad es de enorme reconocimiento. Muchas gracias. Igualmente, ¿no? Por el trabajo que hacen ustedes es enorme también. Muchas gracias. Eh, hay en ocasiones una condición en la que los pacientes tienen eh, claro que hay medicamentos para ellos y para sus problemas de salud. En este caso, ¿existe medicamento a nivel mundial para el problema de salud? Eh, no. No, no hay medicamento, hay, una, hay un trabajo enorme en Estados Unidos para descubrir eh, diferentes tipos. Y es muy interesante, con el síndrome de Angelman es un gen que, se, que está silenciado, que está mutado, pero que el papá también lo tiene, todos lo tenemos, pero ese de por sí viene silenciado. Entonces lo que están tratando de hacer es despertar al gen del papá para que haga la función del de la mamá. Pero eso está en investigación igual, bueno, desde hace rato. Y los medicamentos que usamos día a día, bueno, son los anticonvulsivos, de conducta, pero eso, bueno, son generalizados, ¿no? ¿Cuál es el escenario de vida de estos, de estos jóvenes? ¿Cuál es la edad a la que pueden aspirar a llegar con un tratamiento de este tipo compasivo, de este tipo de soluciones múltiples? ¿Cuál es la edad a la que pueden llegar? Hay de dignamente? todo. En México, eh, el niño más grande que tenemos tiene 47 años. wow eh, y está muy bien, la verdad es que es eh, muy, un chiquito muy cuidado, y eh, en el caso de mi hijo, por ejemplo, que, eh, bueno, él nació, así como en el síndrome de Down, hay abismos, ¿no?, entre la, lo que pierden, digamos, de este gen, eh, él tenía una lesión enorme, entonces, bueno, murió muy temprano, pero no deberían, hay chicos de 20 cachos, hay de 30, y el que, más, el que yo más con, antiguo que conozco, digamos, con más edad, es el de 47 años. wow ¿Qué dato tan interesante? La condición actual ha desnudado terriblemente los sistemas de salud del mundo. El mexicano no es la excepción. Se, se ha desnudado de manera dramática. En México, alguien pedía un diagnóstico de los sistemas de salud. Lo que, lo que existe en México es un acta de defunción del sistema de salud que evidentemente nos señala cuán deteriorado fragmentado, dividido, eh, escaso, es nuestro sistema de salud, con todo y lo que podemos ofrecer desde México a través del IMSS, del ISTE, de Pemex, de Sedena, etc. Pero esta condición, que como dije, no solo afectó a, a México, sino a todo el mundo, lo desnudó terriblemente, terriblemente. Independientemente de lo que ya te ocupas y que es una tarea de todos los días para ti, ¿qué te preocupa de la situación actual, de, de este momento específicamente? Eh, bueno, tuvimos muchos casos de familias que no están pudiendo comprar los medicamentos. Eh, y más los anticonvulsivos, que son los que más nos preocupan. Por el conductor bueno, el niño se portará mal, ¿no? pero no pasa de eso. Eh, entonces, bueno, hicimos una campaña a la asociación y estamos apoyando económicamente a las familias. que más les está costando acceder a, a esos sistemas. O Además, sea, no tienen MIMS, no tienen ahora el Seguro Popular, que no está funcionando. Eh, no tienen acceso a nada, digamos. Eh, entonces, bueno, eso es lo que más hemos notado en estos últimos meses. Eh, Aparte del grupo que ustedes eh, tienen, entiendo que en Latinoamérica debe haber otros, por ejemplo, en Argentina o en Chile o en Brasil, independientemente sí. de Estados Unidos. Sí, muy fuerte. En Argentina es fuertísimo el movimiento. En Chile es bastante más fuerte que acá. Y acá es como que todavía... Y, y seguimos con el tema de los papás que nos juntamos. No se ha constituido, que es una de las ideas que teníamos para este año, pero bueno, un poco se frenó por todo este tema. Y se me ocurre que ya en 2021 la idea es que se constituya formalmente. Nosotros estuvimos en, hemos estado en algunas ocasiones en Argentina, pero en una específicamente que estuvimos que me llamó poderosamente la atención, fui invitado por eh, las áreas que allá determinan los temas de salud y por eh, una organización mundial que se llama el icor Y estuve hablando en términos de lo que se debe de hacer en México. Y, y eh, alguien presentó mi caso y, y vieron que yo era una persona muy decidida, muy, muy determinada para mis temas. Y me acuerdo que me llamó poderosamente la atención como cuando terminé la, la locución se me acercaron no menos de 100 personas, mujeres todas, casi, 10 hombres y 90 mujeres, y me empezaron a decir, oiga, ¿y cómo podríamos hacer esto? Oiga, ¿no? o sea, con una vehemencia increíble eh, que me permitió apreciar el interés y la voluntad férrea que tienen en, en, en Argentina por sus temas, sobre todo estos a los que yo me dedico, y... Eh, lo traje a México después eh, como un ejemplo de lo que se debería de hacer en México porque, bueno, tú, tú vives en nuestro país, tú ya eres mexicana y, y ya conoces cómo son los mexicanos. y A los mexicanos hay que empujarlos eh, para, que, para que sucedan las cosas. Permíteme hacer un comentario. Hace, en 1996, 97 casi, o, obligué al presidente de la República, Ernesto cedillo a que mis hijos fueran puestos en tratamiento y fueron el, el, paciente, el paciente con enfermedades raras 1 y 2 que se atendió en México y tuve que obligar al presidente de la república. Y cuando digo lo tuve que obligar, literalmente lo tuve que obligar. Eh, estando en su despacho, después de una historia que algún día te contaré, le dije, es usted el burócrata número uno de México, haga su trabajo. Y entonces hace 20, 24 años ya, mis hijos tienen un tratamiento junto con otros 604 pacientes y, y 1.400 de otras enfermedades, tienen tratamiento. Pero esto no sucede por obra y gracia del Espíritu Santo, sucede porque hay que trabajar. Mira, tú lo que estás haciendo es un ejercicio no solamente sobresaliente, es un ejercicio increíblemente bueno después de haber perdido a un familiar y continuar en la lucha. Por eso, ojalá que muchos pudieran sumarse algunos ferrocarriles como, como vagones, y ir, ir poniendo leño o carbón para que la locomotora siga avanzando, avanzando, avanzando. Exacto. En México, esto que voy a decir, tú conoces las expresiones mexicanas, si no suceden las cosas a huevo, no suceden. No, no, Hay que obligar no, a los, a los políticos, lo, los, los, los, los legisladores me dan hueva, o sea, ellos te dicen sí, como no, claro, pero no te dicen cuándo, ni cómo, ni a qué horas, Exacto. ni nada, nada más te dicen que sí, hay que obligar. Le dan el avión a uno, ¿no? Le dan el avión. Entonces, yo he tenido N número de discusiones con políticos y con funcionarios de salud, porque siempre creen que sus tiempos son los nuestros, y, y, y en nuestro caso el tiempo es oro, porque mientras más pasan minutos, más se deteriora nuestro paciente. Entonces, eh, en alguna ocasión he entendido que solo personas que tengan una verdadera voluntad por hacer esto van a lograr el objetivo. Y, y desafortunadamente, muchas de esas personas, y te incluyo, tienen que ir arrastrando a otros que hacen medianamente su esfuerzo. Y entonces es un lastre muy cabrón que a veces del que a veces te tienes que deshacer. Si alguien no está ayudando, hay que deshacerse de él porque en lugar de ayudar, estorba. Y, sí. y la gente necesita velocidad en estos temas porque los pacientes son muy delicados. En fin, es un comentario que... Perdón que, que le preguntes, yo... ¿qué diagnóstico tienen sus hijos? Mis hijos son enfermos Gaucher. Tienen la enfermedad de Gaucher, que es una que eh, no permite a las personas eliminar las eh, células basura grasas. La grasa del cuerpo no la permiten eliminar. Cierra tu puño, por favor. De ese tamaño es tu vaso. Mis hijos, cuando estuvieron en el momento más difícil, hace 24 años, tenían cinco puños en el estómago. Ajá. Su hígado era de este tamaño y su vaso era de este tamaño. Entonces parecían si hubiera embarazados de 15 meses. Eh, ellos tienen un tratamiento desde hace 24 años que les ha permitido no solo vivir dignamente, sino parecer casi personas normales. No lo son. Ahora mismo estamos trabajando por terapia génica para ellos, pero por lo pronto durante los últimos 24 años han recibido cada 15 días una infusión, una infusión en el hospital. Uh -huh. eh, las terapias, una de las paradojas que existe en México es que a veces el medicamento ya existe en el mundo, ya se comercializa. La EMA y la FDA ya lo autorizaron y algunos países latinoamericanos, los grandes, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, ya lo tienen. En México te dicen, ya existe el medicamento, pero no se lo podemos dar. Y eso, y eso evidentemente es una estupidez porque el, la Carta Magna dice que si existe un medicamento, te lo tienen que dar. Nosotros reformamos en el 2011... Eh, el cuarto constitucional con, con dos eh, fracciones nuevas que hablan de gastos catastróficos, enfermedades raras y posibilidades de una bolsa que permita tener en, en atención a todos estos pacientes. Pero eh, lamentablemente, mira, si ahora tú ves el, el catálogo de enfermedades raras registrado en México en la Secretaría de Salud, en el Consejo de Seguridad, verás que no son ni 20 enfermedades las que tienen registradas. Y de las 20 enfermedades que tienen registradas, 8 son lisosomales, que son los problemas de mis hijos. Claro. Y, es, y es así porque yo me dediqué a que fuera así. Y ya después, yo, so, yo solo tenía pide un deseo que era para enfermos lisosomales. Luego un día hicimos la federación y, y entonces vimos el tamaño del esfuerzo que hay que hacer. que Es enorme. Por eso es tan importante que, que todos los involucrados estemos trabajando. Por eso yo, a nombre de de México, agradezco a personas como tú que siguen en la lucha, porque esto es, como le dije a, a algunos diputados hace poco, ustedes se van a ir de esta legislatura, se van a olvidar del tema, pero yo siempre voy a ser el papá de los enfermos lisosomales, o sea... Yo hasta pero no, como... y es que sí hay que empezar de cero, ¿no? Porque es la pelea continua, explicar a los nuevos que suben, las ganas, es, es un cuento de nunca acabar. Nunca acabas, sobre todo en países como los nuestros. Nunca, sí. nunca acabas. Eh, en ocasión que estuve allá en tu tierra, me decían exactamente lo mismo. Lo tratan de una manera diferente y lo acometan de una manera diferente, pero me decían lo mismo. No, acá es lo mismo. Ustedes tienen expresiones muy simpáticas. No, ya no me acuerdo qué me decían, pero dale bola y no sé qué, no sé qué tanto decían, pero, pero lo cierto es que señalaban básicamente lo mismo que nosotros. Eh, y y, y eh, la oportunidad de los argentinos para remediarlo era a punta de gritos, cacerolazos y de todo lo que pueden hacer, influir en la agenda política en salud y todo eh, es verdad, eh, es en verdad muy, muy importante porque si no se hace así, no sucede nada. Sí, totalmente. Hay eh, muchos temas de los que podríamos hablar acerca de Angelman, muchos temas durante muchas horas, pero lamentablemente somos presas de, de los tiempos y antes de que concluyamos con esta charla, quería pedirte que nos hables de alguna pregunta que yo no te haya hecho, pero que a ti te gustaría expresar a quien te está oyendo y viendo en este video. Y te comento que van a ser aproximadamente 78 videos que van a tener como intención. Bueno, primero vamos a hacer una edición, edición de ellos, nombrando en cada caso. Lo que fue común a las 79 entrevistas, lo que demandan las 79 como necesidades, como proyectos, como soluciones, y lo vamos a poner a consideración de 304 escritorios. Desde el presidente de la República, Secretario de Salud, Consejo de Salud General, CONAPRED, eh, COFEPRIS, IMSS, ISTPM, XEDENA, todos. Entonces, ¿qué no te he preguntado que para ti sería importante, Marina, poder comentarnos? Eh, creo que acá el punto, una de las cosas que me puse a hacer esta investigación es eh, que la gente me preguntaba por qué la haces, no bueno dos cosas, una para tener una base de datos y la otra es para poder presentarse ante eh, los pediatras, los médicos, los hospitales, eh, un IMSS, un seguro popular que, bueno, que ahora desapareció, eh, que pongan mucho más hincapié a la hora de ver a un niño eh, desde que nace. Eh, sin, con mucho más objetivo de detectar cosas antes de tiempo, ¿no? Y que no se nos vayan estos niños de 8, 9, 10 años que ya no se pudieron trabajar con la plasticidad cerebral, con un montón de medicamentos que les fuera haber dado para mejorar su calidad de vida. Yo creo que eso es fundamental. Si no existe un medicamento como tal específicamente para la enfermedad, sí existen muchos que pueden ayudar. Sí, muchísimos. Y mismo desde, o sea, no solo medicamentos como tal, sino desde que si un niño es hipotónico, eh, empezar una terapia desde que tiene dos meses, tres meses, ¿no? Y no esperarse a que, no, el niño es flojo, ¿no? Es que es cuestión de, de, de pediatra y mira que estoy estudiando medicina y estoy hablando mal de mí. <risa> Pero eh, un poco es eso, ¿no? Poner mucho más eh, en, hincapié en un diagnóstico temprano. Es correcto. Nosotros estamos trabajando ahora mismo fuerte en el Congreso por tamizaje neonatal, por terapias sí. en casa y por otras adecuaciones que tendría que tener nuestro sistema de salud. Te quiero hacer una pregunta. Hace, eh, bueno, tengo la eh, amable consideración de un periodista que es muy serio y muy digno en Televisa, habla de temas sociales y a veces me ha dicho, David, necesito pacientes que no solamente sean lisosomales, sino otros con padecimientos raros para poder ponerlos en la ventana de exposición. La próxima vez que yo lo vea, ¿puedo pedir que te llame para que tú le pongas uh, información y le, le regales espacios con algún paciente para que lo vean en televisión, para que pueda ser una ventana de exposición que pueda ayudar a tu problema. Claro, sí, totalmente. Ok, entonces él es, él se llama Saúl Sánchez Lemos. Es okay, un notar. sí, cómo no. Saúl Sánchez Lemos, ¿no? Saúl Sánchez Lemus. Perfecto. Él es un... Te, te lo comento de la siguiente manera. Él nos ha entrevistado en siete ocasiones, casi todas coincidiendo con el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Uh -huh. En esas siete ocasiones, el universo de personas a los que llegamos fue, en cada caso, de no menos de dos millones de personas televidentes, porque uh -huh. lo transmiten la noticia en tres noticieros el de la mañana, el de la tarde y el de la noche. Entonces, el grado de penetración es más o menos 2 millones, 2 millones 100 mil en Televisa, en el canal, en el canal de las noticias, que ahora es el canal 4. Uh -huh. okay. Entonces, 7 millones de personas nos han visto en, esos 3, en esas 7 ocasiones. No, bueno, como 14 millones de personas, cada, cada ocasión 2, 2 millones. Y ha servido muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque ha habido una digamos, difusión importante de temas que tienen que ver con esto. Como ya me lo permitiste la próxima vez que él me llame y que estemos en esta condición de hacer una nueva grabación, le voy a pedir que te llame. Oye, habla la Marina Cardoso, que es una persona que atiende a enfermos con eh, la enfermedad de Angelman que es un, eh, es un padecimiento específico, y ella tiene pacientes que puede mostrarte como testimonios del tema. ¿Es correcto? Sí, perfecto. Sí, la gente, la verdad es que hay muchas mamás dispuestas. Ok. Yo, antes de concluir la charla, te quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con esto, tiene que ver con otra cosa. Cuando tú eras niña, ¿leías las caricaturas? Sí, totalmente. ¿Cuál era tu caricatura favorita? Tommy Jerry. Con esa sonrisa que dibujaste ahora que hablaste de Tommy Jerry, quédate toda la vida. Seguro que okay. no solo va a ayudar a tus interlocutores, sino a ti misma, porque tu presencia... Es importante por tu trabajo, es importante por tu amabilidad, por tu generosidad, pero sobre todo por continuar en la lucha y eso es remarcable. Marina, muchas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, por tu gentileza y sobre todo por ser tan genuina en tus respuestas y ayudarnos a entender qué tenemos que hacer para que la gente de Angelman sea eh, puesta en una vitrina de exposición que permita que lo ayuden de manera más eficaz. No, David, un lujo. La verdad es que me encantó haber participado de esto. Muchas gracias. Junto con otros muchos trabajadores de estos esfuerzos vas a estar reportada. Nosotros te vamos a enviar tu video completo en la medida en que hagamos todo el trabajo que tenemos que hacer. En, en unos días te lo vamos a mandar para que tú Perfecto. lo tengas como una referencia. Pero este video eh, lo vamos a poner en la red y lo vamos a poner en esos escritorios de los que te hablé para que se entienda qué está pasando en México con nuestros padecimientos. Perfecto, bueno, muchas gracias. Y bueno, y cuenten conmigo para el apoyo que necesiten en cuestión, si no sé, investigaciones, eso yo feliz de apoyar. Tú también, Marina, cuando quieras presentar alguna información que eh, tú entiendas podemos transmitir, pide un deseo. La Federación Mexicana de Raras y acceso Salud 100.000 visitantes al mes, entonces podemos ayudar en algo. Fantástico, muchísimas gracias, David, cuídense mucho. Muchas gracias a ti, a tu familia y a todos los que hacen un esfuerzo igual que tú. Muchas gracias, Muchísimas Marina. Gracias. En cinco segundos corto la comunicación. Por favor, haz lo mismo. Gracias, Una, Marina. Que todo vaya. Oh, la última pregunta. ¿Bocas Juniors o River Plate? Racing. Racing de Santander. <risa> no gracias, digo. Marina. Bye.